Hola, hola, hola, hola Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, Amigues eh, Depende a qué hora estén escuchando este video Ojalá lo estén escuchando en estreno Porque a mí me ayuda muchísimo para fomentar el canal eh, Ojalá estén siguiendo las clases, clase a clase Esta es eh, la anteúltima clase de aspectos eh, esta en esta clase vamos a ver lo que son trígonos y qué eh, en general, o sea como generalidad, qué significa tener trígonos en una carta natal. Eh, el, como siempre les recuerdo, en este mismo canal de YouTube, los días sábados en vivo, practicamos, hacemos prácticas sobre eh, el tema que vimos hoy miércoles, eh, o sea todos los miércoles, los miércoles subimos la parte teórica que te dejo acá abajo una, un resumen de lo que estuve hablando en el video y eh, el sábado lo practicamos para ir haciendo teoría y práctica, teoría y práctica y hacerlo más divertido y más fácil de aprender. Cómo se llama nuestro canal de Facebook y de Instagram... ...Aprender Astrología Fácilmente. Bueno, vamos de una vez al video... ...hoy pretendo que sea un video muy cortito. Eh, vamos a hablar de trígono... ...ya hablamos de conjunciones... ...hablamos de sectiles... ...hablamos de cuadraturas... Y hoy nos toca hablar de trígonos. Y la próxima clase, el próximo miércoles, oposiciones. Y con eso terminamos con los aspectos básicos de la astrología. Entonces, ¿el trígono qué es? El trígono es el ángulo que forman entre dos planetas, por ejemplo, en este caso, Neptuno y Marte, o sea, si tiro una línea entre Neptuno y el centro, Marte y el centro, voy a tener 120 grados, ¿sí? También los grados los puedo ir contando acá, o sea, cuántos grados de diferencia hay. Como en todos los otros aspectos, por eso quiero hacerlo corto para no aburrir, para no estar repitiendo siempre lo mismo como en los otros aspectos, existen tres clases de trígonos. El trígono cerrado, que está exactamente a 120 grados. El trígono creciente, que está entre los... Eh, 115 y 120 grados, tratando de ser de planetas eh, eh, eh, de cualquier otro planeta que no sea el Sol y la Luna. Si es el Sol o la Luna, el más rápido respecto al más lento tiene que estar a. Eh, 120 grados menos 5 o menos 10 si es el sol. Estoy muy enredado, voy a empezar de vuelta. En este caso, por ejemplo, tenemos un aspecto abierto. Porque Neptuno está a 22 grados de Pisces. Y Marte está a 20 grados de cáncer. Si empezamos a contar grado por grado, desde acá hasta aquí, vamos a ver que tenemos 118 grados de diferencia. Ahora, el más rápido es Marte, entre Neptuno y Marte. El más rápido es Marte. A Marte le faltan dos grados para que llegue a los 120 grados y fuera un trígono cerrado. Quiere decir que este es un aspecto creciente porque Marte, que es el más rápido, está yendo hacia el aspecto cerrado. Como se trata de dos planetas y no está en juego ni el sol ni la luna, ¿sí? entre estos planetas, o sea, Mercurio, Venus, eh, Marte, Júpiter, Saturno, eh, Urano, Neptuno y Plutón, el orbe permitido es de más menos 5 grados. O sea que desde en este caso en que está Neptuno y Marte en juego en estos trígonos, eh, Marte esté a 5 eh, grados para acá o 5 grados para acá, igual va a estar en trígono. La diferencia es que si está a 22 grados de cáncer, ven que Neptuno está a 22 grados de Pisces. Si está a 22 grados de cáncer, entonces está en aspecto cerrado. Si está entre los 22 grados de cáncer y los 17 grados de cáncer está en aspecto creciente y si está entre los 22 grados de cáncer y los 27 grados de cáncer está en aspecto decreciente porque se está yendo o sea, está terminando o sea, el punto justo del aspecto cerrado serían los 22 grados de cáncer. Sería ahí, justo 22 grados de cáncer. Entonces, si está a 5 grados para este lado, el, el más lento, el más rápido, perdón, se considera que el aspecto es creciente porque está yendo hacia el aspecto cerrado. Si está 5 grados pasando el, el aspecto cerrado, entonces se considera decreciente. En el caso de la Luna, por ejemplo, no tenemos en este caso ningún trígono, pero el Sol sí tiene dos trígonos. En este caso, el Sol está a 5 grados de Géminis y eh, Saturno está a 13 grados de Acuario. En este caso, el más rápido, ¿cuál es? El Sol. Entonces, entre Saturno, que está a 13 grados de Acuario, y el Sol, que está a 5 grados de Géminis, está en un trígono creciente también, como el anterior, porque el más rápido está antes. El, eh, el aspecto el trígono cerrado sería a 13 grados de Géminis. ¿Sí? Como está yendo hacia los 13 grados pero está en el orbe permitido para el sol y para la luna de 10 grados entonces forma un trígono <coughs> disculpen la tos ahora Plutón está a 26 grados de Capricornio en este caso el el más rápido es el sol, hubiera estado en, en trígono cerrado a los 26 grados de Tauro, ¿sí? Y el sol está a 5 grados de Géminis, o sea, está a, eh, cua, a 9 grados del aspecto cerrado, de donde sería el aspecto cerrado. O sea que este trígono es decreciente. Creo que está fácil de entender. Cuando un trígono es cerrado, cuando un trígono es creciente y cuando un trígono es decreciente. De eso y de los planetas implicados y dónde, en qué signos están implicados va a depender que ese aspecto, en este caso trígono, sea bueno, muy bueno, especialmente bueno, porque los trígonos justamente se marcan en verde en astrología, porque son trígonos, eh, son aspectos que... Eh, que en astrología decimos que son grandes aperturas por lo tanto eh, el trígono lo que hace es abrirte el camino hacia esa energía por ejemplo y esto lo vamos a practicar más fuerte el sábado con alguna carta de algún personaje famoso. Pero, por ejemplo, este sol está en Géminis. ¿Qué significa el sol en Géminis? Bueno, nos remitimos a las palabras claves. Una de las cosas que significa ese sol en Géminis es el, el libre pensamiento. Las grandes ideas. ¿Sí? Y este Saturno... ¿Sí? Está en Acuario. Acuario es... El futuro. Acuario representa... Lo que viene. Los avances... Tecnológicos. Pero Saturno... Representa el conservador el maestro entonces ese Saturno en Acuario que por otras razones que todavía no expliqué pero ya lo voy a explicar está muy fuerte en Trígono con el Sol en Géminis me da muchísimas posibilidades para ser un científico me abre las puertas, me abre el camino para ser un gran científico. Si esta fuera la carta de una persona, ¿sí? Esta carta es la carta de hoy, 26 de mayo del 2021. Eh, entonces, me abre las, eh, las puertas a... Eh, lo científico me beneficia me sale más fácil se entiende cómo se leen los trígonos bueno espero que sí déjame comentarios acá abajo en, en la descripción eh, contame qué trígonos tenés en tu en tu carta no en la descripción en comentarios eh, bueno eh, espero que se haya entendido Quiero que sea un video corto. Como siempre te digo, eh, los videos más largos están en la otra lista de reproducción, eh, que son las prácticas que hacemos los sábados en vivo. Mientras ustedes están ahí preguntándome en el chat, yo voy intentando eh, responder todas las preguntas que necesiten. Bueno, les mando un abrazo muy grande a todos, los quiero mucho. Nos volvemos a encontrar eh, el sábado con las prácticas de trígono y el próximo miércoles, que creo que es eh, 2 de junio, creo, no estoy seguro, con eh, eh, teoría, oposiciones. Y con eso terminamos el tema de aspectos, lo básico de los aspectos. chao hasta entonces.